Andalucía es la región española más poblada y la segunda más extensa. En Andalucía se vive el arte. Feliz día de Andalucía. Andalucía es arquitectura. A nuestras espaldas está el gran arquitecto de la Exposición Iberoamericana de 1929, don Aníbal González Osorio. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Huelva, Málaga y Sevilla. Ahora sí lo hemos dicho bien. Y bueno, un saludo para todos los andaluces, porque llevamos ya cinco años viviendo aquí. Y bueno, hemos trabajado con ustedes y sabemos que son céleres valerosos, valientes, agradables, alegres. Que viva Andalucía y su gente.